Amilcar Romero y otros legisladores dominicanos visitaron este martes la residencia del doctor Mario Fernández en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde le entregaron un reconocimiento por sus aportes brindados al país. ¿Por qué reconocemos al doctor Mario Fernández de Mena? Por ser una persona que ha, llenado, que ha llenado los aspectos relevantes de la vida. ...con una actitud solidaria... ...desprendimiento... ...respeto... ...colaboración... ...honestidad... ...y aportes incuestionables... ...en lo profesional... ...en lo político... ...y en lo social. En nombre... ...de los hijos... ...de Mario... ...y de Alma... ...la familia Fernández-Aviñón... ...queremos darle las gracias por el reconocimiento que han hecho en vida a ese hombre maravilloso, nuestro papá, <tças las vull cine> Mario Fernández. Me siento sí, feliz, muy alegre, estoy quebrantado de salud y con esto me sano. Este es, un, es el motivo, el derecho de, de, de, de que me hagan de, de esta condecoración. Eh, se le agradece a los señores senadores eh, que tomaran en consideración la, el estado de salud eh, locomotiva de papá. Eh, aunque como ustedes pudieron ver, él está lúcido aún a sus 101 años. Y, y se le agradece a los señores senadores. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.